Muy buenas, soy Emilio Márquez. Eh, Seáis bienvenidos a un nuevo live en mis canales sociales, donde hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a un gran profesional, pero sobre todo, un gran amigo. Nos conocemos de absolutamente toda la vida de una andadura digital en común, diría yo, diez y pico años muy largos eh, en esto de Internet. Y para mí es uno de los profesionales, cracks, emprendedores y uno de los pilares los cuales creo que internet en español es hoy día tal como es creador de portales como ASLEZONE. Siempre ha creado portales tremendamente útiles que ayudaban muchísimo a la comunidad. Y hoy día está en el, en el proyecto Bolsazone, que es uno de los motivos a partir de conocer que estaba implicado, pues del entrevistarle y tocar un tema tan candente como el tema de las inversiones, la bolsa y lo, el futuro de los sistemas de monetización. Bienvenido Javier, un placer tenerte aquí en mi canal. ¿Qué tal Emilio? Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo y bueno, y abrumado sobre todos los comentarios que has hecho sobre mí, la verdad que es todo un halago que un profesional como tú, que llevas toda la vida, tú sí que llevas toda la vida en Internet, yo llevo pues, 17, 18 años, pero tú llevas toda la vida en Internet, pues diga estas cosas de mí. Así que nada, pues encantadísimo de estar aquí contigo y compartir conocimiento con la audiencia. Os puedo asegurar, los que estáis escuchando este live en directo, que es eh, totalmente sincero y honesto. O sea, Javier Sanz, para mí, es uno de los pilares fundamentales de cómo es Internet en español hoy día. Y eh, comentaros, de cara a los que estáis de, de audiencia, eh, por favor, nos gusta... Que, que estos likes sean muy dinámicos, que preguntéis. Y entonces, antes de nada, eh, pediros un saludo y también lo habitual. Eh, Javier, lo he pillado la carrera. Eh, creo que está ahora en, un, en un parquecito al aire libre, con lo cual, si tenemos mala cobertura, se si nos escucha bien mal, por favor, danos feedback que lo agradeceremos inmensamente. Entonces, eh, contamos con vuestras preguntas que nos encantará responder en, en directo. Así que por empezar a ir directamente al grano, eh, primera preguntita que te había planteado, eh, que es que eh, hace bastantes añitos, cuando tú y yo éramos jovenzuelos y, uno, y unos niños, pues lo, todo padre quería que su hijo fuera futbolista, porque era la carrera en la que pues, tenía su vida absolutamente garantizada. Luego llegó YouTube... Y claro, a partir de momentos rubios, los vegetas, los reds de la vida, eh, quiero que mi que mi hijo sea youtuber. Y Instagram, Instagramer, youtuber, ahora streamer, con Ibai Llanos ya en Navidad ya ni te cuento, pero eh, cuando le pregunto a esos jovenzuelos y le pregunto a ellos, eh, ellos me dicen, no, si yo lo de ser futbolista no, lo de ser youtuber streamer no es lo mío, yo soy, no quiero ser, yo soy trader. Y me lo han contado, pero unos cuantos y me han puesto cifras encima de la mesa y me han dicho sus operaciones y, y, y yo llevo veinte y pico años invirtiendo de una forma muy modesta en bolsa, invirtiendo eh, como business angel en startups y el nivel de trading, el nivel de conocimiento de inversión de jóvenes a los que le doblo la edad me, me dejan sobrepasado. Eh, muy humillado, pero me dejan absolutamente anonadado del nivel, el control que tienen sobre trading. A ver, esto que dice de los tiempos actuales y tú qué eh, es tu comunidad, que los conoces mejor, ¿qué dice de, de la sociedad este tipo de cambios? Bueno, pues lo que dice la, de la sociedad es que básicamente la gente quiere estar donde ve que hay dinero fácil y dinero a las puertas, ¿no? Pues estamos hablando de que YouTube en su día pues era una moda donde se veía gente con muchísimo dinero, con coches espectaculares, casas de ensueño y mudándose a Andorra para pagar menos impuestos porque pagaba una barbaridad. En el tema del fútbol, pues más de lo mismo, ¿no? Todos querían ser Cristiano Ronaldo, Messi, yo también. Ojalá mi hijo, que tengo un bebé de cinco meses, pues fuera Cristiano Ronaldo Messi, ¿no? Pero si yo tuviera que elegir la profesión que quisiera para mi hijo, pues sería lo que le, a él le más le llenara y sobre todo, pues que le permitiera tener una formación adecuada, ¿no? Y en cuanto al trading... Pues la pandemia lo que ha permitido es que mucha gente en su tiempo libre se pues haya puesto a formarse, a entender lo que es el análisis técnico, a entender vagamente lo que es el análisis fundamental. Y bien es cierto que hemos vivido, hemos vivido un año muy excepcional, tanto en el ámbito bursátil como sobre todo en las criptomonedas. En bolsa hemos visto pues como el Nasdaq ha pasado prácticamente de, de 7.000 puntos a, a 14.000, ha doblado el índice. Y eso ha permitido que muchas compañías hayan hecho un por dos, un por 3 un por cinco o un por 10 incluso. Y bueno, pues las criptomonedas, pues hemos visto como muchas de ellas han hecho un por 20 un por 30 en el último año. Y bueno, pues básicamente lo que ha sucedido es que, por un lado, pues esto ha sido aprovechado para, por mucha gente para intentar hacer publicidad de, de, de brokers, sobre todo, y cobrar vía afiliación y meter a la gente en ese tipo de brokers enseñando pues trades exitosos o cómo metían 500 euros y convertían... En 5.000, en apenas un mes, y eso evidentemente es un reclamo. Y luego también, pues, eh, la gente piensa que con analizando técnicamente algún gráfico y entendiendo cuatro o cinco patrones, pues ya se puede ganar dinero, ¿no? Y, y nada más lejos. ¿Y qué se necesita exactamente para cualificarse y para ganar dinero de Pero verdad? Sin demasiado planta. Que, que, que me ha entrado una llamada, perdona, lo que decía, que nada más lejos de la realidad, porque la bolsa. Ahora la estamos viendo una creo corrección está, importante. Creo que te está entrando otra llamada. Diría yo. Porque me da mi que en la nariz que te, que te estás perdiendo cobertura, Javier. Per, per, perdona, perdona, perdona que. A ver. Sí, no es que diría que te está entrando Ahora, otra llamada. Sí, es que, es que me ha llamado tres veces el mismo número. Debe ser muy importante, pero es más importante estar aquí contigo. No sé sí, si lo agradezco. estáis viendo. Aquí, aquí ya estoy ah. conectando. Ya estoy aquí otra vez. Perdonadme, era, era una llamada insistente. Decía que nada más lejos de la realidad porque la bolsa ya estamos viendo cómo los valores growth están sufriendo muchísimo y gente experimentada. Yo el primero, estamos teniendo un 2021 complicado. Es decir, yo ahora mi rentabilidad bursátil de 2021 es negativa porque ha habido un ajuste importante en acciones growth y se está yendo todo hacia el value y luego pues las criptomonedas pues siguen a lo suyo, es verdad que, que sigue creciendo, ha habido algún día de corrección, Elon Musk mueve el mercado a sus anchas con un tweet que, especulando que se ha vendido los bitcoins, que si luego los bitcoins los mantiene, etcétera, y está moviendo a su antojo el mercado, pero bueno, seguimos con un mercado alcista en criptomonedas, entrando muchísimo dinero, rotando mucho dinero de la bolsa a las criptomonedas y sobre todo, pues es que ya no es cosa de jóvenes, ya... Incluso el otro día vi, vi un vecino que es el típico economista de toda la vida ya adulto y demás y estaba comprobando en el ascensor cómo iba a su cuenta de, de binance, ¿no? Y eso pues ya te dice mucho de, de que ya las criptomonedas pues están llegando a popularizar hasta un punto en que cualquiera puede llegar a comprar una criptomoneda. Pero yo que diría que, que, que el trading pues eh, eh, primero requiere capital para invertir, o sea eso es lo, lo, lo más importante porque si no tenemos un trabajo que genere ingresos o tenemos ya unos ahorros que no vayamos a necesitar, primero no podemos ganar dinero con el trading y segundo requiere una formación adecuada y tercero es muy complicado ganar dinero haciendo trading y las criptomonedas va a llegar un día que va a haber una corrección importante que será sana y necesaria y va a haber mucha gente que haya perseguido el precio que se meta en plena euforia y va a sufrir las consecuencias precisamente creo que en cripto hemos pasado de 65.000 a 43.000 en cuestión de un mes sí, y sí, una, sí. es una buena corrección pero eh, hablas de formación, hablas de preparación, pero ¿qué se necesita para invertir adecuadamente sin, sin ser un novato peligroso, me voy a perder todos mis ahorros. ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo tengo que formarme? Bueno, lo, lo más importante es saber gestionar el riesgo. Y esto es una de las mismas que intentamos enseñar e inculcar en, en Bolsazone, que por cierto acabamos de lanzar una formación desde cero para aquellos que quieren empezar a aprender a invertir en bolsa. Pero lo primero es saber gestionar el riesgo y tener mucho sentido común. ¿Y qué significa saber gestionar el riesgo? Pues que no tengamos un porcentaje de nuestro capital en pérdidas, un porcentaje elevado. Nosotros lo que decimos es que cualquier idea de inversión, cualquier acción, no debe suponer más de un 2% de nuestro capital en riesgo, ¿vale? Entonces, si queremos tener una cartera conservadora, pues no hace falta eh, ser un, un auténtico gurú del mercado de la bolsa, ¿no? Nos podemos fijar en los market leaders del sector, pues los Amazon, los Google, los Facebook, los Netflix, los PayPal, nosotros tenemos, hemos seleccionado 12 compañías en bolsa Bolsazone que llamamos cimientos de la cartera, que como su nombre indica, pues son empresas que nos van a dar estabilidad cuando los mercados están bajando o cuando los mercados están subiendo nos van a acompañar. Digamos que hay más o menos, para aquellos que quieran tener una cartera conservadora, pueden pensar en tener un 50 o un 60% del capital en estos cimientos de la cartera. Y por enumerarlos, pues ya he dicho antes, Amazon, Facebook, Netflix… Eh, ...Google, Louis Buton, Salesforce, Johnson Johnson... ...bueno, eh, compañías que todo el mundo conocemos que son market leaders... ...que evidentemente van a seguir creciendo y van a seguir eh, teniendo buenos fundamentales... ...en los próximos años y nos van a dar estabilidad. Y luego el resto del capital pues ahí podemos tener un poquito de sentido común... ...en cuanto a hacia dónde está yendo el dinero pues por ejemplo ahora estamos, estamos viendo... ...una rotación bastante elevada hacia, hacia compañías value... Es decir, compañías que en el último año pues, han estado sufriendo porque eh, todo el dinero se ha ido a las tecnológicas con la pandemia. Pues fijaros lo que hizo un, un Zoom, por ejemplo, ¿no? que pasó de 80 dólares a casi 500 dólares. Todas las que están relacionadas con el teletrabajo, DocuSign para firmar los documentos, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Ha habido mucho, mucho crecimiento en acciones tecnológicas y ahora todo eso se está yendo a las value. Y sobre todo, pues a, la, a las acciones que están más perjudicadas por la pandemia, ¿no? Y ahí podemos encontrar, pues aerolíneas, eh, cruceros, hoteleras, bancos, etcétera, ¿no? Entonces, como decía, gestión del riesgo, una cartera muy bien cimentada en empresas market leaders, no hace falta especular e intentar, no, yo es que he oído hablar, o me han dicho en el banco que esta va a crecer mucho, o un amigo mío me ha dicho que esta va a ir muy bien, no, no, al final... Si nosotros tenemos el dinero en Facebook, en Amazon, en Google, en PayPal, es muy difícil que si a cinco años vista no veamos que nuestro dinero ha incrementado su valor, porque estamos hablando de las mejores compañías del mundo. Otra cosa es que nos vayamos a las IPOs que están saliendo debajo de las piedras e intentemos buscar la moda. ¿no? Y el ejemplo más sencillo es Coinbase, que todo el mundo la conocemos porque es el exchange líder en, en criptomonedas y ha sido pues, una de las mayores empapeladas en bolsa pues de los últimos meses o de los últimos años, ¿no? Llegó el primer día de cotización a 400 y pico dólares y ya prácticamente ha perdido un 50% de valor en apenas 3 o 4 semanas. ¿Y por qué? Pues porque ha habido mucho FOMO, mucha euforia, mucha gente que pensaba, bueno, las criptomonedas están en boom, Coinbase es el primer exchange que sale a cotizar a bolsa, Coinbase cobra unas, unas, unas comisiones altísimas cada vez que compro vendo Bitcoin, esto va a subir, ¿no? Y ves la acción que cotiza 300 y pico y ya te piensas que va a ser un Tesla y se va a ir a 2.000 o 3.000. Pues lo que ha pasado es que la gente que, que entró el primer día, yo también entré el primer día, pues se comió un palo importante y la gente que ha aguantado la posición, pues está perdiendo un 50% del capital, ¿no? Y eso es lo que primero hay que evitar en bolsa para que no nos descapitalicemos. Eh, llevo escuchando muchísimos años, nada de de, hace, de de ayer precisamente, que la bolsa está muy caliente, que está muy sobrevalorada, que en momento burbuja y de hecho yo en más de un momento he estado de acuerdo en base a esa apreciación, por ejemplo, en base al índice de, eh, de cuánto vale la acción y multiplicado por lo, los beneficios que tiene esa empresa sí, anualmente, el, lo que es el, el PER. Eso es. Pues claro, cuando hay algunas empresas que tienen un PER, que es una locura, pero han pasado una década de supuesta burbuja del precio de la bolsa y, y seguimos sin que explote ni... ni. ...ni parezca que vaya a explotar. Y tal vez que estamos en un ciclo de, de tipos de interés al 0%, ...que todo lo vuelve absolutamente loco, ...que al sistema financiero lo ha mandado prácticamente a la porra... ...porque no le permite tener beneficios. Y que esta situación hace que las reglas antiguas del juego hayan cambiado completamente. Bueno, vamos a ver. Es verdad que estamos en niveles cercanos a la burbuja del 2000 en algunos valores. Es verdad que el mercado que están dando a castigar que hay algunos múltiplos que, evidentemente, con los fundamentales están lejos de las valoraciones que tenían que ser por fundamentales de las compañías. El ejemplo más claro lo tenemos en Tesla, ¿eh? Una compañía que ha estado con un PER de mil y pico veces y que ahora está ajustando y que probablemente vaya a seguir ajustando. ¿eh? Ha habido mucha euforia con Tesla, parecía que eso iba a llegar a, al, al trillón de dólares y, bueno, ya hemos visto cómo ya ha caído un 30%, creo recordar desde máximos históricos, y probablemente siga ajustando. Pero la realidad es que en muchas empresas las que sostienen los índices que están presentando unos números espectaculares. Si nos fijamos en, en, el, en el trimestral de, de Facebook, de, de Google, de Amazon, los resultados han sido brutales por encima de las expectativas del mercado. El guidance también ha sido muy bueno. Pues esto significa que todos los índices sostenidos por los grandes market leaders pues siguen estando sostenidos por estas empresas. Otra cosa es que hubiéramos visto un poquito de catarro, un constipado pues en los Amazon, en los Google, en los Apple ahí entonces estaríamos hablando de otra cosa pero como las grandes market leaders están ganando dinero pues evidentemente eso es un catalizador para que otras acciones también de growth se pues, estén todavía aguantando cerca de máximos tipos La realidad es que... Está pasando una ambulancia, ¿eh? o sea que si ahora escuchas un poco de ruido es que está pasando una ambulancia. La realidad es que... Eh, muchas empresas que han multiplicado por 15 o por 20 el valor en el último año, pues ahora están sufriendo una corrección natural y necesaria y eso evidentemente la gente que ha perseguido el precio se ha llevado las carteras por delante. Pero yo creo que no, no, no, no estamos viendo todavía una burbuja que vaya a explotar y que nos vaya a mandar el índice el Nasdaq a, a los 10.000 puntos. ¿no? Es probablemente que se vaya a los 12.000, no, no, no pasaría absolutamente nada y que corrigieran muchos valores para limpiar sobre todo pues, la euforia, las manos débiles pero evidentemente estamos en el sector adecuado y las tecnológicas van a seguir creciendo. Y, por supuesto, la FED va a seguir inyectando capital, vamos a seguir viendo los tipos de interés al 0%, va a seguir fluyendo el, el cash porque la recuperación es más, más que necesaria, y me imagino que habrá mecanismos de control para controlar la inflación, que ese es el verdadero problema, porque si al final los precios suben, si nuestro poder adquisitivo sigue siendo el mismo, pues evidentemente la vida se hace mucho más complicada para los de bajos. Y yo creo que al final pues, el, el, los bancos centrales no van a permitir que la inflación se dispare demasiado. Van a seguir impulsando lo que sea necesario para que la economía siga circulando el dinero y siga habiendo inversión. De hecho, de hecho Javier, de toda la vida, lo, eh, lo grande, el Banco Central alemán siempre ha tenido muchísimo miedo a la inflación. Eh, y se comentaba que, que, no sé si es cierto, pero que un tercio de los billetes de dólar a norteamericanos se quedan impresos en los últimos 18 meses aproximadamente. No sé si es cierto, me corregirás, pero eh, hay quien dice que la inflación vendría por ahí. Yo no termino de ver lo que venga por ahí, sino porque hubo un parón completo de, de, de, de, la, de la industria ...hace justo un año por la pandemia, ahora estamos en una recuperación de V, por lo menos a nivel de consumo en muchos países, y se está empezando a demandar donde hay una escasez de materiales, de plástico, de chips, de cobre. Eh, de hecho, el cobre que ha, creo que ha pasado de 7.000 dólares la tonelada a 10.000 dólares la tonelada en cuestión de menos de un mes. Y yo creo que la escasez de, de materiales primas, eh, que luego con eso se construyen cosas, sí que va a hacer que la inflación venga. ¿Tú por dónde lo vienes? ¿Por la, el tema de la expansión monetaria? ¿Por el tema de la escasez de materiales? Yo creo que es un combo de las dos ¿eh? y también estoy muy de acuerdo en que probablemente la escasez de materias primas dispare también los precios. ¿eh? De hecho nosotros, y aquí lo digo en directo, ayer compramos en Bolsazone Gold, G-O-L-D, que es una compañía minera que cotiza en bolsa relacionada con el oro. Precisamente porque las materias primas todavía tienen potencial para seguir creciendo y está yendo mucho dinero hacia ese tipo de, de compañías que son value totalmente, ¿no? Y bueno, pues eso también un problema de, de, de la expansión monetaria, ¿no? Al final las empresas requieren financiación, y estamos viendo que hay muchísimas empresas que cotizan a unos múltiplos muy exigentes y que todavía no ganan dinero. Es decir, te, te pones a mirar empresas que han hecho un por cinco los últimos tres años en el Nasdaq y son empresas que todavía eh, siguen sin, sin generar beneficio. ¿no? Pero evidentemente ahí está el potencial que ven los inversores en este tipo de compañías, ¿no? que necesitan muchísima liquidez, quemar muchísimo efectivo para crecer y que luego sean absolutamente solventes. El ejemplo más claro es el de Amazon, ¿no? ¿Cuántos años estuvo Amazon perdiendo dinero? Parecía que eso era una fábrica de perder dinero y, bueno, pues ahí, ahí vemos lo que es hoy Amazon, ¿no? Una de, de, de las mayores factorías de dinero del mundo, ¿no? Entonces, bueno, al final la política de expansión monetaria va a seguir impulsada por los bancos centrales. Eh, ya os digo, las materias primas probablemente disparen la inflación, pero mm, a nivel gubernamental van a tener que adoptar medidas para controlar esto y para que no se nos vaya de madre porque entonces sí que podríamos ver un problema importante. ¿eh? Podríamos ver ahí un, un, una fuga de capitales en, en, en determinadas empresas que las mandarían al infierno y obviamente pues la, la gente que tiene menos poder adquisitivo sufriría bastante con la subida con la subida de precios que, que, que podría venir. Por, eh, por, avanzar, por, avanzar de, por avanzar de tema, eh, por cierto mira te pregunta Adrián eh, Villellas que, eh, ¿Qué opinas del oro y la plata que siempre habría sido un valor refugio y, y, y un valor refugio? Eh, ¿Qué opinas al respecto de ellos? Bueno, pues son valores refugio y evidentemente como son reconocidos como valores refugio en todo el planeta, pues son buena idea siempre tener cierta exposición al oro y a la plata, sobre todo al oro. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy mirando con muy buenos ojos el uranio. Tiene un potencial tremendo, eh, cada vez es más necesario y bueno, solo hay que ver la cotización del uranio que va hacia arriba. Así que bueno… Yo he sido poco de materias primas siempre. Siempre mi cartera ha estado expuesta 100% al mercado bursátil, pero ahora sí que estoy un poco diversificando. Ya tengo pues, un 20% en criptomonedas, un 60%, un 70% en bolsa y probablemente pues, un 10% o un 15% lo vaya a destinar a materias primas y muy probablemente me vaya al uranio. Gracias, Adrián, por la, por la pregunta. Y cambiando de, cambiando de tercio... Eh, la figura de los Musk para mí siempre me ha parecido con muchos claroscuros. O sea, momentos claros, eh, que si Paypal, que si SpaceX, Tesla, eh, gran parte de las pequeñas locuras que plantea son absolutamente maravillosas para la humanidad en muchos sentidos. Pero en sí no, no me parece el ser maravilloso de luz que todo el mundo ve en él. Pero claro, eh, habla y el, el Bitcoin sube, el Bitcoin baja, eh, y sería parda en todas en todas sus formas. Eh, cuando una sola persona es capaz de cambiar completamente un mercado, destrozar inversiones, cambiar el sentido de todo, eh, ¿cómo ves esa situación? A mí me parece cuanto menos peligroso, ¿eh? Y eso que soy uno de los grandes admiradores de los más, me he leído un, un libro con toda su biografía, conozco a la perfección pues sus inicios en, en, en PayPal, por ejemplo, que no fue el creador de PayPal, ¿eh? el que tuvo la idea original de PayPal no fue él, ¿eh? es verdad que hubo otras cosas, pero bueno, está muy endiosado, ha llegado a donde, donde ha llegado por, por méritos propios, pero a mí me parece cuanto menos peligroso que este tío se acaba de mover la cotización de Tesla a sus anchas, ya por ello ha sido apercibido por la SEC y bueno, pues ahora con, con las criptomonedas pues es un auténtico escándalo, que, que un día diga una cosa, otro día diga otra cosa, que especule sobre todo con una Bitcoin como es el Dodge, que al final pues muchísima gente se ha metido en Doge en base a un tweet, a mí me parece cuanto menos peligroso, yo creo que en cierta medida él tendría que ser capaz pues de ser un poquito más comedido, porque al final pues evidentemente él yo creo que, que, que es un, se considera un troll de Internet, yo creo que, que lo, lo que hace es trolear, pero lo que no se da cuenta es que hay muchísimos miles de personas que le siguen a pies juntillas y cuando dice algo positivo de algo se meten y cuando dice algo negativo de, de algo de, del Bitcoin, por ejemplo, venden y eso genera muchas pérdidas en muchísimas familias. Así que, bueno, pues pies de plomo, pero evidentemente pues, muy pendientes de lo que diga este, este tío y sobre todo no sobreactuar ¿eh? Yo el otro día, cuando comentó o especuló la posibilidad de que Tesla estaba vendiendo Bitcoins, yo lo que hice fue comprar más criptomonedas en, en, en esa corrección. ¿eh? Lo que pasa es que, que compré criptomonedas, que tienen proyecto detrás, cargué Ethereum, cargué Matic, cargué Cardano, cargué Link, Polkadot lo que no se me ocurre evidentemente pues es meterme en locuras como el Doge, o si me meto lo hago con conocimiento de causa de que puedo perder mi dinero, y de hecho el día que salió a, en Binance salió Shiba, y estaba listada Shiba la otra criptomoneda esta que, que, que ha tenido su boom en las últimas semanas lo dije, me meto en Shiba sabiendo que puedo perder mucho dinero metí 5.000 dólares Hoy creo que me quedan 2.100 dólares, es decir, ya pierdo ya un 60 o un 70%, pero sabía exactamente a lo que me exponía. Pues en este caso me parece peligroso lo que está haciendo Elon Musk y evidentemente nadie puede pararle los pies porque cada uno es libre de opinar lo que quiera en redes sociales. Siempre y cuando cumpla con la legalidad, él lo cumple, pero desde luego a, a mí no me, parece, no, no me parece que sea lógico que pueda mover los mercados a, a sus anchas porque además creo, creo honestamente que también lo está aprovechando él pues para comprar criptomoneda cuando la hunde o para vender criptomoneda antes de lanzar un tweet. Estoy absolutamente convencido. O por lo menos sus amigos o su gente cercana. Estoy seguro. Eh, el, suele ocurrir que cuando se producen efectos como el de Elon Musk, eh, su personalidad, su eh, preeminencia en el mercado, eh, se acaban produciendo ondas o réplicas. ¿Crees que a 5 o 10 años Elon Musk puede ser imitado... Eh, por personas que quieran tener eh, su eh, reconocimiento, su todo? O sea, que nos salgan imitadores de los más. Bueno, es muy posible que nos salgan imitadores de los más, pero, pero en, los, en los más hay uno, igual que solo había un Steve Jobs o igual que solo ha habido un Bill Gates. Es decir, eh, por desgracia, no, no nacen todos los años en los más. Ojalá porque el mundo sería mucho mejor. ¿no? Al final, como tú bien has dicho, es una persona que, que ha revolucionado el planeta que probablemente pues, nos lleve a Marte, que, que, que ha cambiado por completo la industria automovilística. Entonces, bueno, que haya que quiera haber muchos imitadores, desde luego, pero también lo que tenemos son grandes empresarios en el planeta que no hacen ningún ruido y a mí, pues, por ejemplo, una persona como Amancio Ortega me quito el sombrero. Ayer Inditex volvió a superar los 100.000 millones de capitalización bursátil y bien que me alegro y Amancio Ortega es una persona que puede salir a la calle en La Coruña, dar su paseo y nadie le va a parar, ni, ni se le va a pedir fotos, ni le va a pedir esto ni lo otro. Y yo también quiero ese tipo de empresarios. Empresarios que generan valor, que generan riqueza. Y ya no me meto en si fabrican Bangladesh o, o, o fabrican Albacete. Lo que sé es que es una persona que tiene una compañía de 100.000 millones de, de euros de capitalización, que mete muchísimo dinero en, en la sanidad pública española, que da trabajo a, a, a miles de familias en España y que pues ojalá tuviéramos más Amancios Ortega en nuestro país. Nos sería mucho mejor a todos. Nos ha preguntado eh, Natalia, eh, que en parte has respondido antes, eh, Javier, desde tu experiencia ¿es mejor invertir en, en, en tu stock en compañías de confianza como Facebook, Google y demás o recomendarías CryptoCorp Ronces? Bueno, pues es muy, la, la, la respuesta es muy sencilla. Depende del riesgo que quieras asumir. Y, y me vuelvo a, a, a mi exposición anterior sobre la gestión del riesgo. Si tú quieres asumir muchísimo más riesgo, te vas a las criptomonedas. Si quieres tener una cartera tranquila, Obviamente te vas a los market leaders del sector, inviertes en Google, inviertes en Amazon, inviertes en PayPal, en, en Salesforce, en Johnson Johnson y tu cartera probablemente crezca más lentamente, pero crecerá de forma mucho más segura. En criptomonedas, pues estás expuesta a que nos manden el Bitcoin a 30.000 dólares, que tampoco pasaría nada y a lo mejor en dos meses tu cartera ha perdido un 40% de, de, de capital. Entonces, depende del riesgo que quieras asumir. Lo más lógico y más sensato pues, es estar en los market leaders del sector y a lo mejor un pequeño porcentaje de tu cartera en productos más especulativos como pueden ser las criptomonedas o IPOs en bolsa o empresas growth en bolsa que tienen mucho que demostrar, que pueden irse muy arriba, pero también pueden estar lateralizando muchísimo tiempo y que tu capital pues, no crezca lo que estás buscando. Llegamos al Ecuador de, de este live. Os aviso para los que estáis en el chat preguntando. Muchas gracias Cristina por, por tus palabras de apoyo también a, a Mancio. Eh, y, y a ver, a ver, perdón, perdón, que, que perdió el, el hilo. Y entonces te quería preguntar acerca de tu proyecto más actual, Bolsazones. Entonces, ¿qué es exactamente Bolsazones? Bueno, Bolsazone es una comunidad de inversión en bolsa que hemos fundado cinco personas, cinco personas que tenemos una media de experiencia en mercados de unos 20 años, ¿de acuerdo? Eh, mis otros cuatro socios eh, se dedican plenamente a la bolsa, llevan 20 años invirtiendo, siendo rentables. y lo que hemos hecho pues ha sido una comunidad en, el, en la cual compartimos nuestra operativa y compartimos nuestros análisis sobre determinadas empresas. Hemos conseguido unos 1.700 clientes en apenas un año. Lo que hacemos, lo más valorado, lo que la gente busca, sobre todo en nuestro canal de Telegram, donde compartimos nuestras ideas de inversión. Es decir, eh, lo que hacemos es analizar los fundamentales y el técnico de las empresas y lanzamos una idea de inversión en nuestro canal en Telegram con la tesis de inversión, el precio al que entramos, el riesgo, el stop loss y demás. Y luego pues, los clientes van replicando ese, ese tipo de ideas. También ayudamos a gestionar el riesgo, ayudamos a componer las carteras, ...tenemos analizadas técnicamente y fundamentalmente... ...todas las empresas en nuestra web... ...es decir, somos una, una empresa que lo que buscamos es... ...gente que tenga cierta experiencia en bolsa... ...que puede invertir de una forma guiada... ...o con unos tutores en este caso que tienen mucha experiencia... ...y que a lo largo de los años pues han demostrado... ...que han sido muy rentables... ...y bueno pues la verdad que en 2020 hicimos un, unos números espectaculares... ...por encima de un 200% de rentabilidad... ...este año 2021 y lo hemos reconocido públicamente... Vamos un poquito peor, porque nos hemos comido toda la bajada de las growth desde el mes de febrero, pero lo que hemos hecho ha sido rotar la cartera y buscando un poco más el value, y ahora pues estamos empezando pues a levantar el vuelo y hemos entrado en compañías que evidentemente pues nos están sosteniendo toda esa caída que hemos sufrido de todas las growth de Estados Unidos, que claro, eh, todo el mundo dice, ¿y por qué no salisteis de, de, de las growth cuando estaban en máximos históricos? Es que si supiéramos el momento exacto que hay que vender o el momento exacto en el que hay que comprar, pues todos seríamos multimillonarios e invertir en bolsa sería sencillo, ¿no? Pero bueno, no ha sido el caso, pero estamos ahí eh, rotando y ahora pues nos va muchísimo mejor la cartera. De hecho, hoy he puesto un gráfico en Twitter de nuestra entrada telefónica que fue muy cuestionada el año pasado, que entramos a 2,8 euros el mes de noviembre y ya, y ya va por 4 y pico, ¿no? Le vamos ganando casi un 60% de rentabilidad. Entonces, en esencia, eso es bolsazone. Ahora también acabamos de lanzar un canal de, de ideas de inversión de criptomonedas porque nos lo estaba demandando la, la, la comunidad y hemos fichado a una persona especialista en criptomonedas y luego sobre todo también hemos lanzado una formación integral en bolsa que, que está impartida por, por dos profesionales eh, que llevan veintitantos años invirtiendo, eh, profesores eh, también eh, que saben muchísimo del mercado y bueno pues la verdad que, que el feedback está siendo buenísimo, son clases... Eh, en directo, donde se puede interactuar con el profesor, pues como estamos tú y yo hablando, lanzando las preguntas y se va respondiendo en directo. Y la verdad, que bueno, el feedback que estamos teniendo es espectacular. Y bueno, pues en esencia, eso es eso es Bolsa Zona, una comunidad en, en la cual compartimos nuestra operativa, analizamos las empresas y buscamos que ese capital que tienes ahorrado y que en el banco no está trabajando esté en las empresas más directivas del mundo. Mm diría que el mayor, el mayor activo que tenéis en Bolsazone es una comunidad muy activa de usuarios. Pues sí, es una, una comunidad muy activa, es una, una, una comunidad muy crítica también, es decir, que, que cuando erramos y, y fallamos porque somos humanos y no somos perfectos, son muy críticos y solo agradecemos porque nos ayuda a mejorar, y os pongo un par de ejemplos. Es decir, hemos tenido compañías ganándoles un tipo de rentabilidad. Y por no ponerles un stop loss, porque pensamos que iban a seguir subiendo, pues al final nos hemos tenido que salir con un 15 o un 20% de rentabilidad. Hemos dejado de ganar un 80% de rentabilidad latente. Y, y, y la comunidad ha sido muy crítica. Y luego, pues eh, algunas compañías que, que, que no han funcionado, pues evidentemente nos han cuestionado que por qué hemos entrado en esta y no hemos salido de la otra. Pero bueno, eso al final nos ayuda a, a, a mejorar. Yo también soy una persona que estoy muy expuesta en redes sociales eh, porque comparto mi operativa en bolsa pues, desde hace muchísimos años. De hecho, mi Instagram... Me siguen 44.000 personas y son 44.000 personas que, que, que les interesa mi operativa en bolsa. Estoy súper expuesto y, bueno, pues muchas veces me han dicho, oye, Javi, ¿enseñas ganancias? No, no, también enseño pérdidas. A mí no se me caen los anillos en enseñar las pérdidas. Lo he dicho aquí también. En el 21 ahora mismo estoy en negativo, pero al final no es como se empieza, es como se acaba. El año pasado, en marzo del 2020, creo que estaba en un menos 40% de mi cartera y acabé el 2020 multiplicando por 3 mi cartera. Entonces, al final, pues, la bolsa es eso, ¿no? Hay que mirar siempre en el largo plazo y sabiendo que si estamos en compañías market leaders, al final vamos a ganar dinero. Porque yo he visto caer a Amazon y a Apple, las he visto caer un 30 o un 40%. Y no pasa absolutamente nada. Luego, al final, ves el gráfico con perspectiva y dónde está Apple y dónde está, eh, dónde está Amazon, ¿no? dónde está Facebook. Pues en cerca de máximos históricos. Y dentro de cinco años, probablemente volvamos a ver mm, co correcciones del 30 al 40%, ...pero las veremos en máximos históricos... ...y por supuesto en compañías pequeñas... ...donde ahora tenemos posición en Zone ...o tendremos posición en el futuro... ...pues también volveremos a hacer un por dos... ...un por tres, un por cuatro... ...o incluso una, una compañía que ha sido nuestro récord en Zone, ...Nautilus... ...entramos a un dólar y pico... ...y, y, y están cotizando creo que 15 dólares... ¿no? Que ...le hemos hecho ahí un mil y pico por ciento de rentabilidad en un año... ¿no? ...así que eso es lo que buscamos... ...al final hay mucho trabajo... ...estamos todo el día rastreando el mercado analizando los fundamentales de las compañías, viendo el técnico e intentando encontrar el mejor timing para entrar a las compañías y eso es lo que replican, por pues, los 1.700 clientes que tenemos actualmente. Te, te, te vi montar el grupo ASL Zone desde cero y convertir, convertirlo en uno de los grupos de media más importantes de España y, y no suficientemente valorado porque tenía suficiente potencia de comunidad de usuarios y tráfico web para igualar a cualquier grupo de más media de, de televisión sin ningún tipo de problema. He visto adquirir eh, muchísimas webs de gran tamaño, eh, hacer colaboraciones con eh, influencers de Android, de tecnología de distintas temáticas. Te he visto eh, actuando como Vinny Angel eh, en diario motor, en medios digitales, eh, eh, Androzone, mi influencer pero la verdad es que cuando hablo contigo los últimos meses, te veo una ilusión con Bolsazone eh, que hace un tiempo que no te notaba con otro proyecto. Eh, ¿Por qué estás tan ilusionado a nivel personal? Bueno, Bolsazone al final ha nacido de, de, de la idea de, de, de cinco personas y, y ha crecido eh, con mi Instagram. Es decir, al final en el estar tantos años compartiendo la operativa de forma altruista, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo, pues ha permitido que, que, que hagamos una compañía en, en menos de un año con una facturación de más de 2 millones de euros. Y es para estar muy orgulloso, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, al final se ve que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, pues se pueden conseguir los objetivos, ¿no? Y bueno, pues yo soy una persona muy inquieta, eh, al final el, el grupo de Selezone no es que vaya en automático, pues yo al final estoy en la operativa diaria y sigue creciendo y, y para mí es como mi hijo también, tengo muchísimo cariño, pero el montar nuevas cosas que, que partan de la nada, porque Bolsazone ha partido de la nada, o sea, no, no hemos tenido ni que poner dinero, ni hemos tenido que hacer publicidad, o sea, ha sido muy orgánico todo, pues evidentemente me hace muchísimo ilusión, ¿no? Igual que también me hace mucha ilusión, y aprovecha la cuña publicitaria, que el 9 de junio, voy a presentar un disco aquí en Madrid, que por cierto, ya te mandaré la invitación, un disco que he trabajado tres años en ello, eh, que me ha producido el productor de, de, de Antonio Orozco, voy a ser el primer artista en grabar en Dolby Atmos en España, bueno, pues me hace también especial ilusión, ¿no? porque es un proyecto nuevo que le he puesto cariño y dedicación, no tiene ningún tipo de motivación económica, tiene una motivación artística más que otra cosa, y de hecho, eh, ya lo anunciaré, pero todo el dinero que yo recaude con, con el disco, que creo que lo venderé a, a 10 euros, son 10 canciones, pues que menos que un euro cada canción. Todo ese dinero va a ser para, para sufragar un, un, una causa benéfica, que ya daré más detalles, para ayudar a una persona que está muy necesitada, que ha salido en los medios y que necesita algo por, por parte de todos. Y, y yo pues voy a, a colaborar de esa manera, ¿no? porque al final pues soy una persona que, que, que me va bien la vida, que quiero que me siga yendo bien la vida, que creo que me va a ir bien pues, con todos los proyectos que tengo y que todo lo que podamos ayudar, pues bien, bienvenido sea. ¿no? Y, y, y bueno, pues uno tendrá haters, tendrá detractores, tendrá fans. Pues como lo tiene Amancio Ortega, ¿no? Yo a mí yo, cuando, cada vez que critican a Amancio Ortega que se si ha donado 300 millones para comprar máquinas del cáncer y le critican, pues me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, vivimos en un país, en un país donde cada uno es libre de opinar y, bueno, pues donde también hay mucha envidia, que es uno de los deportes, eh, uno de los deportes nacionales de este país, por desgracia. En otros países, eh, si el grupo de selecciones fuera estadounidense... Pues yo probablemente hubiera, eh, hubiera estado en, en más sitios, o tú también hubieras estado mucho en mucho más sitios, hubiéramos tenido más reconocimiento. <risa> A mí, por ejemplo, jamás he recibido un euro de publicidad institucional, jamás. Jamás se ha puesto en contacto conmigo ningún tipo de, de, de político para decir, oye, eh, qué bien, ¿no? Que, que yo creo, no lo sé de, de, de memoria, pero creo que habe, habré contribuido con... Con, con el fisco, con, con más de 3 millones de euros, ¿no?, entre impuestos de sociedades y demás, ¿no? Yo, yo he puesto 3 millones de, de euros para que se, se hagan carreteras y para que se hagan hospitales y tal. A mí nadie me, me ha agradecido nada, que tampoco lo necesito, ¿eh?, yo sigo siendo el mismo, voy a seguir currando, lo hago encantado y demás, pero estamos en un país donde no se reconoce nada y, y, y se reconoce más a un tío que se va a un reality allí a, a exponer su relación o a un tío que, que hace esto, lo otro tal. Bueno, pues estamos en un país que nos, que nos ha tocado vivir así, que somos así, que no va a cambiar. Y bueno, pues a mí, pues evidentemente, pues hay cosas que me, que, que me apenan y otras cosas que me dan envidia de, de, de otros países donde pues, hay más identidad de, de cuidar al emprendedor, el emprendimiento y demás. Bueno, pues es lo que hay. Lo que nos toca es seguir trabajando, Emilio, seguir trasladando este mensaje Seguir siendo transparentes como somos y, y, y expuestos a las redes, que la gente nos pueda conocer tal y como somos. Avisaros a los que estáis de audiencia y, pre y pre pre preguntando, que tengo una pregunta de Cristina, que nos quedarán máximo unos 10 minutos de live, no nos queda más. Avisaros. Eh, saco tres, tres temas. Primero, eh, enhorabu enhorabuena por, por plantearse esa vena creativa y sobre todo por donar... Eh, ...a esa causa benéfica que te van a saberlo. De hecho, me pillarás ya con la segunda dosis de, de Moderna, justo en esa fecha ya, ya inyectada, bien el, oh, Sobre el tema de la exposición pública, eh, la llevamos viviendo desde hace muchos años los dos y, y la gente dice, es el precio que tienes que pagar... Pero yo creo que no renta, no renta. El, tanta, la exposición pública los haters versus beneficios no tiene una renta. Lo que pasa es que tanto a ti como a mí, estar aquí nos gusta. Y en realidad, sí. este live eh, es más dos amigos hablando de un tema que nos gusta a los dos, más que el dinero que vayamos a ganar con qué. Si lo que estamos haciendo aquí es simplemente es hablar al público en, en totalmente abierto. Y sin duda, la cultura empresarial española tiene, y los valores de la que porque un hombre, mujer y viceversa tenga infinitamente más valor que un empresario que se lo trabaja y que crea empleo, eh, está, mal, está mal planteada la sociedad en cuanto a sus valores. Eh, penúltima pregunta que nos hace Cristina. Eh, ¿Hay un mínimo de inversión para eh, trabajar y colaborar en bolsaciones? Bueno, no, no hay un mínimo de inversión, pero el, el servicio vale 1.250 euros al año o 175 euros al mes. Nosotros lo que decimos es que la gente que entra... Con el acceso anual, pues evidentemente tengo unos 15 o 20 mil dólares para invertir, porque si imagínate que tienes 10 mil y te gastas 1.250, pues ya te estás erosionando un 12,5%. Y para la gente que entra con acceso mensual, que puede ver el servicio, cómo funciona, probarlo y, y entenderlo, pues hombre, tener un capital de 6 o 7 mil euros, entras un mes, ves cómo funcionamos y luego pues decides si te quedas o te vas, lo que vas a aprender sobre todo pues, es a gestionar el riesgo y a componerte una cartera, ¿de acuerdo? Así que, bueno, un poco son los mínimos que nosotros eh, recomendamos. En cuanto al mínimo para invertir en bolsa, pues yo tengo amigos que, que, que empiezan con mil euros y tienen una acción de cada de las buenas y los dejan allí. Y, oye, pues eh, luego si la cosa va bien, pues a lo mejor se sacan para pagarse dos o tres cenitas. O sea, que al final se puede entrar en bolsa con lo que queramos. Pero obviamente, para entrar en bolsa zone, pues hay que tener un poquito más de capital, sobre todo para que la cuota no te erosione demasiado el porcentaje. Muchas gracias por decir públicamente la, la tarifa, porque habitualmente no se encuentra. ¿eh? O sea, hay muchos este tipos de casos que dicen, escríbenos y, y no sé si darán precios dependiendo del tamaño de la cartera, no lo sé. Pero... No, nosotros, nosotros tenemos carteras eh, de clientes que tienen varios millones de euros en bolsazones y han pagado 1.250 euros. Y luego hay gente que, que, que es la que tiene mérito de verdad, que a lo mejor tiene carreras mucho más pequeñitas, de 10, de 15, de mil euros como mucho. Y, y bueno, pues la verdad que, que, que son unos auténticos guerreros, ¿no? Y además estas correcciones, pues evidentemente son más problemáticas para ellos, pero bueno, ahí estamos trabajando duramente para que evidentemente, pues eh, dentro de poco, pues eh, puedan obtener una rentabilidad que les compense. Y de hecho, pues mucha gente ahora toca renovación en junio porque lanzamos el servicio... En, en junio ahora toca mucha renovación de gente que, que, que entra con muy mal timing, que entró en bolsazones a lo mejor en, en, en febrero cuando empezó toda la corrección y dice no, yo quiero estar aquí, estoy en negativo, pero veo el trabajo que, que hacéis, veo eh, lo cercanos que sois porque es verdad que, que cada cliente, los 1.600 pueden hablar con nosotros, nos pueden preguntar por el chat, ahí estamos interactuando con todo el mundo y sobre todo pues saben que tienen un pilar en el que apoyarse cuando tienen algún tipo de duda o tienen algún tipo de inquietud con los mercados. Creo que te estoy perdiendo por cobertura. Sí, creo que te estoy, te estoy perdiendo, diría yo. Hola, Javier, te estoy perdiendo. Sí, no, habla, habla. Creo que lo que he perdido ha sido el sonido. Pues sí, sí, palabras, palabras. Rarísimo, pero lo que he perdido tuyo es el sonido. Palabras. sí. Palabra, palabra, que eh, no, no, no no, se te escucha el, el hablar en la boca, no se te escucha nada. Vale, pues mira, intenta reactivar el, el sonido y si no, nos quedaba una única pregunta. O sea, que, que no os preocupéis los que estáis con nosotros en el directo, nos quedaba solo una, una preguntita. ¿Te has podido quedar sin batería en los cascos? ¿Es posible? Sí, sigo sin escucharte, Palabra, sigo sin escucharte. Pues eh, comentaros, eh, voy haciendo despe la despedida porque si Javier es capaz de reactivar el, el sonido, genial, y si no, yo hago la despedida. Eh, espero que el live con Javier Sanz de Bolsazones os haya parecido interesante. Le podéis encontrar en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde está más activo respecto a Bolsazones, pero también en LinkedIn y otras redes. Y la verdad, me ha encantado el poder entrevistar a este buen amigo que, que nos conocemos hace ya eh, década y media, los dos emprendiendo en Internet. Y... Ya sabéis, Lanza Nuevo Disco, eh, Bolsazone, eh, mirar su proyecto si os interesa el tema de, del tema de inversión en bolsa, porque realmente se lo están trabajando muy bien. Y agradecerte, Javi, que, que hayas estado aquí esta hora con nosotros, que, que hayas compartido tus conocimientos tan abiertamente y libremente con todos. Y ha sido un placer y nos vemos en el próximo live. Saludos.